Te saludo nuevamente desde Crescante, me da mucho gusto estar contigo Y hoy vamos a tocar un tema bastante interesante para todos aquellos que Estamos inmersos en el mundo de generar planos de ingeniería Son ocho reglas básicas para tener un dimensionamiento muy adecuado o muy correcto La primera de ellas es, siempre que sea posible, trata de eh, poner las cotas entre las vistas y te estoy mostrando en mi imagen que es el, las cotas entre las vistas en el espacio que hay entre ellas trata de colocarlos siempre en esa posición Dos, coloca las cotas de menor a mayor observa estas cotas que tenemos aquí en pantalla son las más pequeñas van más cerca del contorno visible después van las más grandes esa es la segunda regla la tercera ponga las dimensiones en las vistas que mejor describa o muestre las características del objeto. Observa esta figura. Y esta es la que más mayormente describe la forma de la figura. Luego entonces es la que más dimensiones seguramente va a tener a lo largo del de, eh, acotamiento. La cuarta. En cada dibujo solo utiliza un sistema de alineamiento. Ya sea unidireccional o alineado vámonos con la quinta regla ¿cuál es la quinta regla? mantenga el espaciamiento mínimo entre el contorno visible del objeto y las cotas el sexto hasta donde sea posible evite meter las cotas dentro de los contornos visibles esa es la sexta regla vámonos con la séptima vámonos con la séptima y te lo voy a poner por acá, coloque las dimensiones en un agrupamiento de menor a mayor, como ya es eh, muy similar a la eh, regla número 2, y la número 3, organice las, perdón, la número 8, organice todas las dimensiones para darle mayor claridad, a esto yo le llamo escalamiento de menor a mayor nuevamente, pero trata de agruparlas con esta facilidad de dar claridad en el dibujo. ¿Qué te parecen estas ocho reglas básicas? Ponlas en práctica y platícame cómo te va con esos dimensionamientos. Nos vemos en la próxima y si te gustó el video dale like y compártelo.